Gracias amigos televidentes, hay una nueva configuración política en el país a partir de la juramentación, entrega de credenciales, tanto en el Parlamento Nicaragüense como en el Ejecutivo, diputados nacionales, departamentales, el presidente de la república daniel ortega la vicepresidenta rosario murillo recibieron formalmente sus credenciales y en una sesión solemne fueron formalmente juramentados y precisamente por quien hoy nos acompaña el, do el doctor gustavo porras presidente de la asamblea nacional de nicaragua y lo hemos invitado porque es importante establecer lo que representa a futuro esta nueva realidad interna del país, que fue la decisión o el resultado de lo que usted, este servidor, todos los nicaragüenses en el país decidimos el pasado 7 de noviembre de 2021 en elecciones libres, en un ejercicio de voluntad y autodeterminación para decidir sobre nuestro futuro. Doctor Porras, gracias por estar con nosotros. Gracias, Moisés Absalón. Buenos días, buenos días a todas las hermanas y hermanos nicaragüenses. Buenos días. Bueno, ya pasó formalmente el ajetreo de la toma de posesión, de la juramentación, credenciales. Y el discurso del presidente de la República, Daniel Ortega, se desprende en muchas cosas, entre ellas cerrar círculos, doblar páginas y sobre todo aquí con voluntad ir hacia adelante. Así es. Nuevamente buenos días a todos y todas. Primero hay que dejar claro de que... Ese planteamiento de Borrón y Cuenta Nueva se está refiriendo a que los nicaragüenses asumimos que cerramos una etapa con la toma de posesión y abrimos otra para darle continuidad a un proyecto que los enemigos de la paz, los enemigos del porvenir, de la mejoría de las familias nicaragüenses estaban, querían, pretendieron destruir. Ya esa etapa la cerramos, abrimos una nueva y comenzamos, eh, o, o más bien hacemos nuevamente el camino, el rumbo hacia donde íbamos, que es un eh, periodo de paz, de tranquilidad, de progreso, de trabajo para todos los nicaragüenses. Yo creo que es importante porque aquí no nos podemos engañar. En este país estamos sentando una paz sobre la base de la voluntad popular y además sobre la base de las leyes y de las normas que se van dictando y que están siendo aceptadas por todos. Entonces, eh, hay que recordar que en los últimos dos años, después de ese criminal intento de golpe, ¿no? eh, se vinieron dictando las leyes que nos hacían falta para garantizar esa paz y para garantizar la tranquilidad de todos los nicaragüenses. Leyes que hay que cumplir. Es decir, ahora nadie puede venir y estar recibiendo dinero sin reportar que está entrando dinero y que un agente extranjero. Esa es una ley que había en todos los países y que nosotros no lo teníamos y ahora la tenemos. O la res, el resaltar el delito de traición a la patria en una ley de defensa de la la soberanía y de los derechos del pueblo yo creo que estos son elementos muy importantes para ir eh, digamos sentando todas estas bases para vivir sostenidamente con mucha tranquilidad y, con, y con, con esa paz que necesitamos entonces aquellos que pretenden dar una lectura Diferente. Cuando el comandante dijo eh, borrón y cuenta nueva, no es que los que hicieron crímenes hicieron crímenes y tienen que ser eh, juzgados y sancionados como, como las leyes mandan y como Dios manda también. Es decir, eh, en eso no nos enredamos nosotros. si El comandante dice borrón y cuenta nueva es eh, cerremos. Hoy y arrancamos, y con nuevos brillos, con nueva fuerza, con nuevo compromiso, se ha estado eh, planteando la importancia de esa imagen donde el comandante agarra la banda presidencial y nos hace levantar la mano derecha a todos los nicaragüenses para comprometernos con el trabajo, para comprometernos con esa eh, enorme responsabilidad que tenemos de ser protagonistas de nuestra propia de, de nuestra propia historia de nuestro propio desarrollo de nuestra propia construcción de una patria nueva ese es lo que asumimos ahí entonces eso es muy importante pero además dejó señalado dos palabras que indican el camino dos palabras que son paz y lucha contra la pobreza, es decir, vamos lo repitió en forma reiterativa, vamos a construir paz, construir paz para vencer la pobreza. Ese es el verdadero enemigo que los nicaragüenses tenemos, la pobreza. Esa la estamos venciendo, vamos avanzando. No, no es por gusto de que nosotros hemos logrado reducir la pobreza extrema a un tercio de la que la encontramos. Y es decir, ahora anda por el 6% y nosotros lo encontramos casi en el 20% y la pobreza en general se comenzó a reducir y anda más un poquito más allá de poco menos de la mitad de lo que le encontramos de tal forma de que ese es el camino no querían que hiciéramos eso en el 2018 estos criminales con el dinero eh, dinero maldito que es para destruir proyectos de vida, eh, lo que querían era cortar ese camino que llevamos, un camino de 10 años de crecimiento promedio de 5.1 en nuestro país y saliendo poco a poco. Y claro, crecimiento lleva... ...a más crecimiento, porque va sentando las bases... ...porque uno produce más si tus caminos, tus carreteras son buenas... ...y podés dilatar menos tiempo en un proceso productivo... ...o uno produce menos si tu eh, capacidad productiva está auxiliada por energía eléctrica... ...y cuando vos tenés más del 99% de cobertura con energía eléctrica... ...tenés una mayor capacidad productiva y por lo tanto la tendencia al crecimiento... ...uno produce... Uno, uno, uno sale menos, eh, digo, eh, produce más, hace mayor productividad cuando tenés un, un, un, un sistema hospitalario que te garantiza la salud, un sistema hospitalario de que te da seguridad. Es decir, cuando vos tenés niños en escuela que no los corren de la escuela porque no pagaron, porque es una eh, eh, educación gratuita, que, con, que desde el primer momento, desde el primer día, de, no estoy hablando del 2017, desde el primer día del 2007, el comandante Daniel decretó que la educación era gratuita. Entonces, uno ahí tiene mayor capacidad productiva. Entonces, tú, ese conjunto de acciones nos van llevando dentro de un modelo de paz hacia la, vencer a la pobreza claro, eso no lo querían querían entorpecer entonces vinieron y se lanzaron a esa aventura criminal delincuencial una aventura que además no hay mal que por bien no venga Dios sabe lo que hace, dejó demostrado que el pueblo nicaragüense lo que quiere es paz y, E inmediatamente se acuerpó y esa lucha de tres años posterior a ese eh, crimen en contra del pueblo de Nicaragua Que se dio en el 2018, también culmina con la demostración masiva, de apoyo masivo que tiene el comandante Daniel eh, la compañera Rosario, el Frente Sandinista y la Revolución Nicaragüense porque ese es el, el camino que tenemos, ahí culminó esa, esa etapa y arrancamos una nueva esa nueva que nos está señalando es, vamos en el camino que traíamos nos regresamos al camino que traíamos que es derrotar la pobreza nos centramos, vamos a concentrar y centrar todos nuestros esfuerzos en derrotar la pobreza que es lo que nos va a dar a nosotros eh, la, la verdadera independencia, la independencia definitiva porque tuvimos una independencia que nosotros celebramos en septiembre, la independencia centroamericana pero a partir de ahí, este país los nicaragüenses hemos vivido luchando por mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, así lo demuestra ...los patriotas y héroes nacionales de 1856... ...Andrés Castro, José Dolores Estrada... ...así lo demuestra nuestro general eh, Benjamín Celedón... ...Sandino estaba chavalo aún... ...pero miró lo que era la crueldad de los yanquis... ...así lo demuestra eh, el, el, el general Benjamín Celedón luchando en 1912... Así lo demuestra posteriormente Sandino cuando con un puñado de hombres se enfrenta al imperio más poderoso de la historia y logra hacer que se vaya de nuestro país y deja sembrado esa, esa dignidad y esa semilla que va a florecer en miles de sandinistas. Esta, así lo dejó el general Sandino, así lo retomó. Carlos Fonseca que juntó esa historia de lucha de los nicaragüenses y fundó el Frente Sandinista quien demuestra otra vez en su lucha que puede ser derrotado el Imperio Yankee y lo hace en 1979, sacando al último Marine y posteriormente en un periodo de 10 años donde hubo una lucha directa frente a frente con el Imperio hasta alcanzar, poder entrar en un modelo diferente, un modelo democrático, que ahora no lo quieren, ahora lo quieren destruir. Ahora ese modelo democrático de las elecciones que le permitió a la señora Chamorro y a toda eh, esta, incluso esta banda de, que está ahí presa por sus crímenes, les permitió estar en el gobierno, pasar 16 años, no hicieron nada. O más bien, hicieron que el país se destruyera. No pudieron porque había una se había dado una revolución. Pero, pero realmente querían borrar las bases que estaban sentadas en la salud, las bases que estaban sentadas en la educación, las bases que estaban sentadas en la participación popular. 17 años. Y Daniel, Daniel, siempre Daniel, al frente en las calles de nuestro país, en las calles de nuestra Managua, al frente de todo el pueblo nicaragüense, de los trabajadores, de los estudiantes, en todas las luchas, de los transportistas, de, en todas las luchas, Daniel siempre al frente, y diciéndonos, aunque tengamos la fuerza, tenemos que esperar el momento que corresponde a través de la democracia que nosotros mismos inauguramos en este país, que los sandinistas, que Daniel inauguró, porque Daniel ha sido el único presidente que cuando fue, tuvo, frente a una terrible, eh, digamos, presión de los yanquis al pueblo nicaragüense, tuvo unos resultados adversos en las elecciones de 1990, ha sido el único mandatario que, sin usar la violencia, sin eh, resistencia, entregó el, el gobierno, aquí está, y ahora vamos a hacer oposición. Y así fuimos defendiendo... Las conquistas que habían quedado en manos del pueblo nicaragüense. ¿Para qué? Para retomar en el 2007. Y estos 15 años hemos estado, pues particularmente he estado comparando qué encontramos y qué es, y dónde estamos. Realmente que nos hace falta bastante, pero entre lo que encontramos y dónde estamos es absolutamente ...impactante el cambio que ha habido en nuestro país. Ahora, ir a la conquista del futuro sobre los propósitos eh, que se han impuesto... Eh, ...como agenda de gobierno para los próximos cinco años... ...eso no sería posible si en el marco eh, específico de esos propósitos... ...no se antepone la seguridad del país... Y el presidente Ortega en su discurso hacía una analogía que a propósito es tan coyuntural en los Estados Unidos están recordando hace un año como el Capitolio a través de lo que ahora se perfila es el comienzo dicen de una posible guerra civil en los Estados Unidos, de una posible guerra civil en los Estados Unidos. por eh, Porras, la, la, la proyección de la Nicaragua del en su proceso, su proceso de crecimiento y la fortaleza de la Federación de Rusia eh, marca, digamos, una correlación de fuerza diferente y una un balance mundial diferente, pero aquí... Hay que reflexionar la brillantez y la inteligencia del comandante Daniel. Imagínate que nosotros, como sandinistas, hubiéramos salido en carrera... ...a lo primero a hacer, eh, a ir a buscar eh, e, e, estas oportunidades o estas amistades. Estos hermanos, porque son revoluciones. ¿verdad? Fue con calma, fue con calma, fue viendo... Y como él lo repite, siempre visceral activo, activo contra nosotros. Pero en Centroamérica creo que fueron los ticos los primeros. Los y así, y así todos los países, y todo... porque este país tuvo una revolución. Y ha tenido desde sus inicios... Eh un acercamiento, un, un planteamiento de solidaridad, una cercanía con eh, la República Popular China y así como lo ha tenido con la Federación de Rusia, así como hemos sido permanentemente solidarios y hemos recibido la solidaridad de todos ellos y particularmente de Cuba. Es decir aquí No había revolución aquí, los sandinistas eran un puñado menos de los... De ...médicos. Y el presidente alemán lo rechazó. Lo rechazó y dijo que no. Y después se dio cuenta que era una oportunidad para correr a los médicos nicaragüenses y entonces... Eh, los aceptó, pero esas son las, las, las realidades, esas son revoluciones hermanas, Esa es una relación diferente y lo mismo con, con, con la República Popular China, es una Ag relación diferente. Hago una necesaria pausa comercial, eh, regreso con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. <coughs> Eh, nuevos retos también En la Asamblea Nacional de Nicaragua Claro, así es. Y Recordar que Y le queremos que el pueblo recuerde También Nosotros hicimos una modificaciones en la ley orgánica que nos van a permitir hacer con mucho mayor agilidad nuestro trabajo Guardate que ahora podemos convocar a una sesión con 24 horas antes eran 72 horas eh, poder rápidamente hacer una serie de, de actividades que nos permitan en tiempo récord ...aprobar las la leyes. Entonces nos dicen, es que, ¿por qué es esto simple? Porque es que nosotros no podemos perder un día para apoyar la construcción de nuestro país... ...y, y, y la construcción de esa paz y, y de esa lucha contra la pobreza. Entonces, de pronto, aquí una de las actividades que más relevancia eh, ha tenido en la asamblea es la aprobación de decretos de créditos de préstamos toda esa cantidad de recursos que nos viene que se vienen a traducir en eh, energía permanente en los 90 gustavo recuerdo que aprobar una ley era un proceso de negociación interminable y al final, el proyecto de ley terminaba muerto o enterrado porque nunca llegaba a un acuerdo. Así es, incluso eh, de ahí es donde quedó eh, la, la costumbre que cada dos o tres años se hace una un nombre horroroso que usan. ¿verdad? Vamos a limpiar la tubería de la Asamblea Nacional y de pronto uno se imagina que está una cosa atascada. Efectivamente, las comisiones se ponen a revisar qué quedó y, que, que, y las que tienen ya más de dos años se mandan a la Junta directiva para que sean eh, ya eh, se meten en caducidad pero lo que lo que sí tenemos que estar claro que la, el volumen de trabajo que conlleva todos esos recursos para la construcción de carreteras para la construcción de proyectos de agua potable para la construcción de proyectos de luz para los hospitales todo eso que antes tardaba en un, un proceso muy largo, aquí hoy lo hacemos en forma rápida porque no podemos atrasar un día los recursos para mejorar la vida del pueblo nicaragüense y, y nosotros, eh, y el pueblo es presidente y esa necesidad tiene el pueblo, eso hay que responderlo rápidamente, entonces hemos hecho una... Asamblea mucho más ágil y que además vamos identificando cuáles son las debilidades digamos que el sistema democrático nuestro tiene y eh, identificamos como la que identificamos nosotros comenzamos a revisar y comenzamos a ver que todos los países es más, uno de los que tienen más tiempo de tener una ley para eh, regulación de lo que le llaman agentes extranjeros que la, la ley fara de los gringos, sí Pero aquí es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿no? Cuando, cuando se compara. La, la, la ley que nosotros aprobamos es muy simple. no Si usted va a recibir dinero del extranjero, usted es un agente extranjero y tiene que ir a inscribirse. Y no se le está, está diciendo que es, es prohibido. Que es prohibido, no. Lo único que es va a fin. reportar... Claro, y va a, re, va a reportar el fin, se va a inscribir como agente extranjero y va a reportar eh, mensualmente. pues Va a ser un reporte. No, eso es. Ahora, aquí el... El, el, el, el delito de traición a la patria, es estabas haciendo referencia a la situación que, es decir, ahí incluso pierden todas las garantías en los Estados Unidos quien es acusado de, de traición a la patria, pues. Entonces, es más, solo los organismos de seguridad tienen derecho a saber dónde están, punto. ¿Verdad? Entonces, son, puede ser que estén en Guantánamo, puede ser que estén donde sea, ese, perdieron ese derecho. Este país, aquí todo el mundo sabe, donde hay un detenido y todo, y verdaderos traidores a la patria. Además, traidores que provocaron una cantidad de muertos que no tiene que... que, que, que realmente eso no, no, no podemos permitir que ni siquiera se piense que se repita. Entonces, eh, todas esas cosas... Vamos a ir encontrando, porque se pueden encontrar algunas debilidades para ir garantizando todo este proceso. Por ejemplo, cuando revisamos la, la ley electoral en este proceso y, y, y se discutió, se mejoró todo el sistema electoral y eh, te acusan de que, el, de que hiciste... Eh, eh, pocas modificaciones no, fueron una cantidad de modificaciones muy grandes, pero ¿cómo van a creer que va a ser pocas modificaciones el solo hecho de que todos los organismos electorales y todas las candidaturas tienen que ser en forma alterna para una mujer. Con solo eso es una transformación, una revolución realmente en los procesos eh, eh, jurídicos. Y, y al final de de hay derechos. más mujeres ahora que hombres en la asamblea. Así es, y así debe ser porque en la sociedad hay un poco más de mujeres, eh, gracias a Dios. Entonces, el, el, eh, este es nuestro proceso, este es nuestra... Eh, nuestro camino, garantizar lo que el pueblo necesita para su desarrollo para alcanzar la verdadera independencia nosotros conmemoramos nuestra independencia eh, en septiembre pero estamos pendientes de lo que el comandante Daniel nos ha dicho la verdadera y definitiva independencia ¿por qué? porque es independencia económica es independencia para... Eh, en términos alimentarios, es independencia en todos los sentidos, es independencia política. Es que, que es para la lograr que estamos la independencia luchando. política tenés que lograr primero la independencia económica. Claro, es decir, es integral, es un proceso integral que tenemos que irlo construyendo. Tenemos que lograr una construcción de una paz verdadera. Precisamente van a la par. Tiene que haber independencia económica, independencia política, y eso nos va a garantizar una paz eh, permanente, duradera. Y como vos decís, gracias a Dios, el mundo da eh, ideas de cambio, cambios grandes, y de pronto, pues estamos inmersos en proyectos mundiales, porque eh, la ruta de la seda es un proyecto mundial bueno, ¿A, qué, ¿a qué huele eso de la ruta de la seda? en primer lugar en lo que dices claramente es que son inversiones en infraestructura pues, en, en muchos países para garantizar toda una red de transporte para el comercio ahora, naturalmente uno no deja de pensar la gran ventaja que tenemos en términos geográfico, geopolítico, este, de, de la comunicación entre el, el Pacífico y el Caribe es tan fácil. Entonces, un, un, un sueño y una disputa que ha estado ahí eh, por siglos, pues... Po no, no sé, pero tengo que hiciéramos que se vuelva realidad y vamos a seguir caminando a eso. Así lo, lo más cerca que hemos estado lo ha llevado el comandante Daniel. ¿verdad? Lo ha llevado, lo ha llevado, vamos avanzando. Y este, yo estoy seguro que este país eh, va a florecer, ¿verdad? por la gracia de Dios y con la sangre de tantos nicaragüenses, que le han entregado generosamente nuestros héroes y mártires. Vamos adelante, yo estoy seguro de eso. Ya para finalizar, doctor Porras, en los últimos dos minutos, eh, ya fue juramentada la Junta Directiva, ya se entregaron las credenciales. ¿Qué falta en el trayecto próximo eh, de la Asamblea para que empiece formalmente su plenario a funcionar? Mañana hay reunión de Junta Directiva. Eh, ahí tenemos que revisar ...la conformación de las comisiones de la Asamblea. Eh, entonces, se, se, se, se también en la conformación están las propuestas de quién va a presidir... ...quién es el vicepresidente de cada una de las comisiones... ...quién es el secretario de cada comisión. Después, eh, también falta la conformación de los grupos de amistad... ¿verdad? ...con los diferentes parlamentos... ...eso se conforma... ...tiene que ser aprobado por la Junta Directiva... ...y después todo eso se presenta al plenario... ...para que el plenario... dé la aprobación final... ...y... ...en esta Junta Directiva... ...vamos a plantear la convocatoria... ...ya para la primera, eh, ...de la próxima semana... ...la primera reunión de plenario... Eh, ...ahí abriríamos la... ...primera sesión ordinaria... Eh, y además, yo creo que es muy importante, hay unas dos o tres iniciativas que están ahí, que ya entraron y vamos a comenzar. Es decir, aquí no hay, no hay preámbulo al trabajo, es decir, vamos, mañana tomamos la decisión, convocamos y vamos, además de aprobar las cosas internas, vamos a comenzar a aprobar las primeras iniciativas que, que están ya listas para eso. Entonces, eso, eso, eso es lo que tenemos, eh, y yo espero, como ha sido, que sea un año de, o que sean un periodo de encuentro, ¿verdad?, de todos los, porque realmente, a pesar de las eh, opiniones diferentes, el, el esquema democrático que tenemos nos da para que alguien, si quiere, no vota, ¿verdad?, si alguien si, si quiere votar en contra, vote en contra. De todos modos hay un esquema eh, totalmente aceptado, de que la mayoría y la minoría, y, y hay diferentes de acuerdo a la, a la importancia de la ley, pues hay mayorías calificadas, hay mayorías absolutas, todo lo que lo que sabemos. De tal forma de que lo que vamos es al trabajo y a seguir luchando por eh, construir paz para vencer la pobreza, ese es nuestro plan. Gracias doctor Porras por haber atendido nuestra invitación, a usted amigo televidente, la invitación abierta y permanente para que nos sintonice, mañana, si Dios así lo permite.